¡Bienvenidos a la asignatura Tecnología Disruptiva! Es una asignatura obligatoria de especialidad, se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial, tiene como requisito la asignatura Innovación en Procesos, desarrolla a nivel logrado la competencia general Gestión de TIC y las competencias específicas Diseño y Desarrollo de Soluciones, además uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar tecnologías disruptivas en los modelos empresariales. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción a las tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, impresión 3D, cloud computing, blockchain, internet de las cosas, big data y ciencia de datos. Transformación digital empresarial a través de las tecnologías disruptivas, startups, spin-off, emprendimiento e intraemprendimiento innovador de base tecnológica. Taller de tecnologías disruptivas aplicadas a la ingeniería empresarial.